El alcalde de este municipio de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, expresó este viernes que no desarrollan plan de deforestación en la ciudad, pues todo se trata de condicionar y cambiar el tipo de árboles como parte del remozamiento, agrega la situación que genera este tipo de árboles. Que Antes de llegar acá nos pidió toda la comunidad junto a Guillermo Giminián, el ingeniero Guillermo Giminián, eh, ...que le quitáramos todas estas plantas... Eh, ...que están puestas ahí desde un gran tiempo... ...que las regalaron y sin una visión vinieron y la plantaron aquí... ...a San Francisco de Macorís... ...un árbol grande que había en el centro... Eh, ...pues destruyó 14 cisternas... ...de ahí de la Villa Olímpica... ...destruyó todos los pisos... ...igual otras ramas... ...las que están pues eh, en, en cerca de los contenedores en la calzada... ...destruyeron toda la calzada y esto pues tenía muy mortificada la comunidad de la Villa Olímpica la hemos pues eh, eliminado y vamos a sembrar ahí eh, pues roble noble que puedan hermosear esta área recreativa para que esta comunidad ya tenga un espacio donde puedan eh, recrearse y también que no hayan atracos porque estos árboles frondosos eh, había gente que dormía allí y también eh, servía de atraco y de realizar actos obscenos y ellos pues personas que venían de otro lado siempre tenían situaciones por lo que estamos rescatando y estamos cumpliendo con, con una medida eh, de desarrollo en el municipio y también medioambiental conjuntamente con la, la orientación de la comunidad en base a que le ayuden a resolver estos problemas. Para LTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.